El Tremster es un tremlo que es un pedal que se utiliza mucho pa para las guitarras, pero con los instrumentos de cuerda frotada y además aplicando el arco, eh, tiene también eh, un color curioso. ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Sí, como efecto para acompañar. Pues bueno, pues tenemos un efecto más que aparte si cambiamos la velocidad del speed, ¿no? Eh... Coge muy bien las dobles cuerdas si queremos acompañar pues haciendo acordes y, y realmente pues eh, la calidad del sonido es, es, es muy buena.